estábamos pensando en plantearos porque habéis venido y qué parte os interesa más del tema que vamos a tratar. Si conocer de cerca el trabajo que ha hecho Patricia, cuestiones concretas de su investigación o esa otra parte que planteaba esta actividad que era hablar más de cómo llevar el trabajo de investigación, la corrupción, las cloacas de interior a otros lenguajes, no, a series, a ficción, yo no sé qué parte os interesa más. Y la parte más periodística de conocer su trabajo, que pongamos más peso en eso, o eh, hablar de cómo se podría contar esto si fuera una serie de televisión o una película. ¿Ambas? Vale, pues, pues si os parece vamos a empezar por hablar de ella y de su trabajo, y de qué es las cloacas de interior y cómo surgió esta investigación, y a mí me parece que una gran manera de hacerlo puede ser... Luego abordaremos qué trabajos se han hecho, el documental, entiendo que también habéis visto... Bueno, ¿el documental lo habéis visto? ¿Sí? Muy bien, que aplicadas a todas. Yo no he podido, tengo que decirlo. Así que estará bien que lo, lo vayáis comentando, así me voy enterando bien. Eh, aparte de que comentemos eso, los trabajos que ya se han hecho contando en televisión, en grandes medios y para grandes audiencias, ¿no? En teoría, porque este documental sabéis que no lo ha querido emitir ninguna televisión nacional, ahora nos explicará Patricia por qué. Eh, vamos a hacer un planteamiento que puede ser más lúdico y es que Patricia empiece contando eh, lo que hacemos en guión. ¿no? Desde su punto de vista, casi como un personaje, cómo empezó eh, su trabajo, que además su trabajo es referente a las cloacas de interior, que como sabéis además fue el detonante de eh, a través del que descubrimos toda este, esta trama, ¿no? gran trama de, de corrupción que lleva ya 40 años, ¿no? Otra idea que nos da de que esto de la transición es otro gran invento, ¿no? Por trabajos como el que ha hecho Patricia y lo que hemos ido descubriendo. Además creo que es importante que hablemos después, para mí fue revelador hablar con Patricia ayer ...y descubrir la precariedad con la que se trabaja en el periodismo... ...la soledad muchas veces... ...y que al final el periodismo eh, es un cuarto poder mezclado un, con otros... ¿no? Eh, ...Patricia es, eh, está imputada, la, se han querellado contra ella... Eh, ...se ha convertido en testigo, no solamente en periodista... ...y su vida personal también se ha, habido, se ha visto seriamente comprometida... ...y os contará hasta donde quiera después... ¿no? ...así que le vamos a pedir a Patricia que empiece como personaje... ...de, de esta trama, de esta película que podríamos contar a través de ella... A narraros cuál fue el detonante, ¿no? ¿Cómo empezó esta historia? Bueno, pues a priori todo era divertido, ¿no? El pequeño Nicolás era una persona muy graciosa, se había colado en la casa eh, real, se había hecho fotos con todo el mundo, nos daba un poco la medida de lo, de lo tontos que son los políticos y de lo precario que está la situación, que cualquiera con un poco de gracejo, ¿no? Puede llegar a donde quiera, ¿no? Si se lo propone. Entonces, era una historia que nos arrastraba a todos los periodistas. Y que, y que todos íbamos en la misma eh, dirección, ¿no? A potenciar ese perfil del de Nicolás eh, Pillo, ¿no? Eh, del típico, eh, pues eso, español estafador que, del cual siempre parece que nos, que nos hemos reído. Y poco a poco en el momento que te salías de la del relato que querían eh, los medios de comunicación de la gracia cuando decías falsificar un dni en una comisaría no es gracioso aunque lo haga un niño porque un día te lo hace un traficante de armas o de personas y yo no le encontraría ninguna gracia en el momento que te empezabas, que empecé a cuestionarme esas cosas eh, bueno pues ya mi trabajo dejó de hacer gracia para muchísima gente porque no no, no venía bien eh, explotar el caso nicolás explotar esa versión el el caso nicolás nos da la medida de cómo a lo largo de 40 años es una asociación completamente tóxica de empresarios periodistas eh, y funcionarios del gobierno más con los políticos a veces de un lado o a veces de otro eh, pueden conseguir que no te enteres absolutamente de nada o sea que te enteres de lo contrario de lo que en realidad está pasando y la, eh, la mayor magnitud y, y pueden llegar a, a hacer cosas increíbles como grabar a otros cuerpos de seguridad simplemente por defender a un niño o en el caso de la doctora Pinto eh, hubo toda una campaña en la que se llegaron hasta falsificar informes para librar eh, por la propia policía para librar a, los, a la persona que le, que le había presuntamente apuñalado por segunda vez y para que ella quedara de loca y de acosadora de López Madrid cuando, eh, bueno, todas las pruebas realmente y, el, y la constancia han llevado a que, a que ella es la víctima que era la verdad, la, por eso fue la que denunció 14 veces y, y, y, no, y el otro es el agresor entonces, estos dos casos que, digamos, vienen del, del mundo del suceso e incluso de del, del periodismo de sociedad, casi del, del periodismo rosa en algún caso, o sea, el caso de la doctora Pinto se, se ha tratado en las páginas del Vanity no, eh, no en las páginas de política o de, o no, o de economía eh, te, te dan la medida de lo, de lo podrido que está ya el sistema, de hasta dónde ha degenerado la precariedad en la libertad de la información en la, en la, en la limpieza de las instituciones públicas y en la honestidad de los eh, periodistas y nos da una situación de crisis un escenario que realmente eh, no tiene nada de divertido Yo le planteaba antes a Patricia que, que para contar esta historia quizá un, una idea también buena era pensar en si tuvieras que contar eh, ya la hemos situado allá ella como personaje como investigadora, ¿no? pero si tuvieras además que elegir una película, porque yo entiendo que para todas será complicado situar, habla de la doctora Pinto, habla del pequeño Nicolás, todos estamos familiarizados con estos casos, pero quizás sea difícil ordenar este enredo, ¿no? de, todos sabemos que hablamos de corrupción, pero son un montón de casos cruzados dentro de las, de las cloacas. ¿no? La idea era que eh, le preguntamos a Patricia si esto fuera una película, ¿quiénes serían los dos personajes principales y qué película sería? ¿no? Porque quizás esto nos aclare y nos ordene un poco. Eh, uno de los problemas que yo me he encontrado hablando de Villarejo es que él eh, va como de salvador de la patria, ¿no? de haber hecho trabajos especiales, juega con cosas muy delicadas como el terrorismo, cuando realmente analiza su currículum, no ha participado en ninguna de las operaciones antiterroristas que él dice que ha participado y se llega a ...hasta el punto de que algunas son operaciones de la Guardia Civil y no de la policía que él se atribuye para sí. De ese señor, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cuando eh, se publicaron sus 40 empresas y sus millones de euros... ...dijo que eso eran por los grandes servicios a la patria que, que había hecho este señor. Bueno, a mí esa es la figura del antihéroe. Para mí es el comisario villano. No, no es el comisario Villarejo, es el comisario villano, es el antihéroe que esta sociedad te potencia como el salvador de la patria, hemos descubierto que hay un medio de comunicación, bueno no hay un medio de comunicación, hay dos periodistas Eduardo Díaz y Estadano Ries Tieta que escriben al dictado y les da igual que sea mentira, están imputados por el caso Cuadrifolio, están imputados por la cuenta de Trías, eh, estuvieron imputados por el tema de Pablo Iglesias y esos son los héroes del periodismo de investigación entonces vivimos una sociedad en el que el antihéroe es el héroe, el verdadero héroe para mí la, la película sería el elegido no está el, el, el malo de cristal no que sería el comisario villano y por otro lado está bruce wills que es el héroe anónimo él no sabe ni siquiera que es un héroe es la provocación del otro de, del contrario que le hace desarrollar todas sus capacidades y darse cuenta de que realmente es un héroe entonces el héroe somos todos nosotros todos nosotros que somos capaces de dar un paso al frente y, y, y descubrir ...como con la honestidad y con la verdad se puede ir para adelante a pesar de, de, de la estructura... Eh, ...seríamos los verdaderos héroes que estamos ocultos y silenciados... ...y para mí en este caso serían el comisario Barrado o incluso el comisario Marcelino Martín Blas... ...que son los que se arriesgan a dar el paso de, de destapar la cloaca... ...porque sin esas personas de dentro que, que se prestan a hablar no sabríamos absolutamente nada... ...entonces ellos también son los verdaderos héroes. A mí me figura del Comisario Barredos coincido con Patricia en que es verdad que es como vamos a llamarlo héroe no habrá <risa> habrá que ver luego con qué matices pero es verdad que es esa figura que yo no sé hasta qué punto cuando vemos series o incluso documentales y escuchamos relatos como el suyo, bastante poco alentador, porque él lo que dice es que el sistema ¿no? expulsa a los decentes. Es el comisario bueno, en teoría, el que trata de hacer bien su trabajo, que ha estado implicado en sucesos muy importantes, que ha seguido con víctimas de casos no resueltos apoyándolas. Es alguien que lleva su profesión más allá de su trabajo y que desde luego se ha atrevido a plantarle cara al comisario más protegido, por el sistema, ¿no? que, es, que claro. es Villarejo. O sea, le ha protegido, o sea, ha ido a por él, no ha tenido ningún problema. Con el caso de la doctora Pinto fue él quien, esa, en esa ronda de, ¿no? de, de, en la que se trataba de saber quién había sido, quién había pinchado a la doctora, no sé si conocéis bien el caso, igual estamos hablando de una forma, dando por supuesto que sabéis todo, pero vale, pues fue él quien se atrevió a, a sentar, a poner esa foto de ese comisario que... Entiendo que sabía que era un protegido ¿no? de, del sistema, o sea que se ha enfrentado al sistema, pero ¿ese mensaje no es un poco desolador? No, es que el, el problema que tiene de, de la falsedad de la biografía de Villarejo que nos han contado es que él, eh, a, a, a mi compañero Carlos Enrique Bayo, en una comida que grabamos y hicimos pública, él dice, yo no he sido... ...policía en mi vida, yo solo soy policía para que los informes tengan validez. Yo no he estado jamás en una comisaría, ni en un coche patrulla, ni en absolutamente nada. Por lo tanto, todos estos ascensos que has conseguido, los has conseguido al margen de la ley. Los has conseguido porque te los han regalado, no porque los hayas logrado. Y no tienen nada de verdad detrás. Hay un momento que dice en esta guerra de malos, no, eh, también a mi compañero Carlos Enrique Bayo... ...que él a feliz al, al director del, del CNI, le llama el troll y entonces dice, es que el troll es bobo, porque se fue él a amenazar a Corina a Londres pero serás bobo, si quieres amenazar a alguien de muerte, me llamas a mí, que no se le conoce la cara entonces, el verdadero problema parece que hay entre Villarejo y el Centro Nacional de Inteligencia es que han dejado de recurrir a sus servicios perversos y podridos y eso le va a generar un déficit en su cuenta de 25 millones de euros y es realmente lo que le, lo que le molesta, porque como él bien ha dicho policía de los de verdad, como barra no ha sido en su vida. Y eso nos lleva a esa imputación, ¿no? Es esa imputación de Villarejo ¿no? en dos causas, son, Patricia, sí. concretas ahora mismo. Ahora está en el caso de Nicolás y en el caso de la doctora Pinto. Eso es. Es lo que hace que sorprendentemente de repente decida conceder una entrevista en televisión disparando a matar a quien se ponga adelante y sin pruebas. Y decide eh, decide en la sexta y con évole. Le llaman V versión Villarejo. Yo no sé qué os parecerá a vosotras si lo visteis, pero a mí me resulta especialmente desesperanzador que todo esto se resuelva después de tres años de investigación de público en una emisión en la que entiendo que el formato de Ébole es entrevistar normalmente a una persona que cuenta su versión y en este caso, situados al otro lado del espejo, había dos periodistas que le daban la réplica, ninguno de ellos era de público. Ahí entran, evidentemente, no vamos a ser inocentes, batallas mediáticas, ¿no? eh, público es media pro y la sexta es a tres media, son grupos de comunicación diferentes, pero al margen de eso, que también me parece importante y también limita la capacidad del espectador para acceder a la información, porque no estás entrevistando a los periodistas probablemente más informados y más comprometidos con el tema. Ese es otro debate que podemos tener luego, si queréis. El papel que tenemos los medios y nuestras limitaciones ¿no? en los grupos de comunicación. Pero me refería a eso. Eso es una V de Villarejo. Y parece que se emite en Évole, que es casi como comparecer en el Congreso, ¿no? salir en televisión en el programa de Évole. Es casi una comparecencia pública ¿no? a día de hoy. Y parece que ya se ha resuelto de alguna manera. Se ha cerrado la comisión de investigación, no ha comparecido Villarejo y... El otro producto audiovisual del que estamos hablando, vuestro documental, ¿no? el documental de público de MediaPro, eh, no se emite en ningún lugar, es una versión mucho más completa de los hechos, entiendo y mucho más documentada, pero insisto, la versión que llega, la que llega a los grandes públicos es la de Villarejo y probablemente mucha gente se ha quedado con esa información. ¿Tú cómo... Mira, hay una cosa que es realmente espectacular y que va más allá de la batalla mediática y que tiene mucho que ver con esta red de periodistas y de intereses que Villarejo ha conseguido crear a lo, a lo largo de los años. Bueno, ya, le llamamos Villarejo pero como, como si fuera el nombre que ha sido un comando, ¿no? porque hay más gente detrás Enrique García Castaño, Eugenio Pino ¿no? hay mucho personaje secundario ahí Entonces, el, cuando nosotros sacamos las grabaciones del ministro, yo llevaba ya dos años colaborando en Espejo Público entre dos y tres veces a la semana Bueno, cuando un periodista saca su, su ...súper exclusiva, lo normal es que el programa de televisión en el que tú colaboras habitualmente te lleve, ¿no? Sacamos las grabaciones del ministro, no me llevan, Susana Griso escribe un tuit y dice al César lo que es del César... La, la, ...la exclusiva es de la compañera Patricia deseando tenerte mañana en plato para hacerte un tercer grado... ...deseando Susana estar contigo en plato para que me lo hagas... No me llaman para ir al día siguiente, no me llaman para ir al siguiente y tú todos los días te levantas por la mañana y pones antena 3 y ves que no paran de hablar de otra cosa, ¿no? Y dices, eh, pues vale, pues me has vetado, ¿no? Pero eh, ten el valor y, y dímelo. Entonces, cuando lo escribí y cuando dije, bueno, pues me han vetado, parece que ya no voy a volver, la respuesta fue, bueno, es que estamos renovando un poquito las caras y te llamaremos en agosto para hablar de incendios, debe ser, porque el que teníamos en el Congreso de los Diputados con Fernández Díaz no era lo suficientemente gordo de ser para llamarme a mí, aunque era la autora. La desfachatez llega a tal a punto de que eh, García Ferreras, bueno, ninguno de los periodistas de mis compañeros de investigación, mmm, Marlasca, Ferreras, eh, Eduardo Hinda, Esteban Urrietieta, yo qué sé, alguien, nadie, nadie, ni un solo periodista de este país levantó el teléfono para preguntar cómo nos habían llegado las grabaciones y cómo se había hecho y para dar nuestro testimonio. Ahora, todos tenían un esquema hecho que contaban en sus medios de comunicación que el comisario Marciano Martín Blas me había dado los teléfonos. Llegó al extremo de que como yo era colaboradora y no pasaba por la redacción... Y ellos se tenían que inventar una película, eh, posicionaron nuestros teléfonos ilegalmente, y como Monedero hace la tuerca en la redacción de público, y Carlos Enrique Bayo era el director y estaba en público, bueno, pues yo se la había dado misteriosamente a Monedero, no sabemos muy bien cómo, Monedero a Carlos Enrique, y cuando Monedero había dicho a publicar, habíamos publicado todos todo esto, claro, sin hablar ni con Monedero, ni conmigo, ni con Carlos Enrique Bayo, ni con nadie. Y la versión era unánime. O sea, va a dar igual que escucharas a tres media, que media sed, que cualquier otro medio de comunicación, era completamente unánime. El grado ya estrambótico es que a Eduardo Inda le llaman periodista gacetillero, ¿no?, en la grabación. Bueno, pues Eduardo Inda era el experto de Antonio García Ferreras en el tema de las grabaciones del ministro. Entonces, eso es cuando te das cuenta de que no es que la gente no quiera enterarse, es que no le dejan enterarse. Claro, y, y esto también nos lleva un poco al, al tema del periodismo de filtraciones ¿no? que es básicamente el que nos está alimentando últimamente, estamos en un momento en el que, leí hace poco ¿no? a INDA y compañía es, otros colegas del mundo, eh, les han caído un montón de demandas otra vez, pues porque no están contrastando la información, pero parece que da igual, porque estamos en esta era que llamamos de la posverdad, en la que todo funciona a base de versiones, pero es que son periodistas o sea, no es una versión, es, son hechos y deberían ser contrastados, ¿no? pero estamos en ese momento en el que es alimentar a la bestia, alimentar en el fondo ese espectáculo mediático en el que se ha convertido también la política, ese viaje de ida y vuelta política medios ¿no? que se alimentan ya son casi programas del corazón, pero, pero en política, y necesitan información no contrastada, ¿no? Da igual. A ver, yo lo que creo es que es, eh, no todos los periodistas podemos hacer lo que hace Eduardo Inda y está en un receta, porque no a todos los periodistas el número dos de la policía iría a declarar a favor nuestro como testigo en contra de un candidato político como Pablo Iglesias, ¿no? Eso es de locos. Más que nada porque con el mero hecho de ir a declarar, ese policía está cometiendo el... Eh, o sea, está digamos dando certificando que se cometió un delito de revelación de secretos porque la policía le dio el documento la policía no está para repartir las investigaciones entre los periodistas sabes eso no tiene mérito el mérito está el que el periodista salga a la calle se le ocurre y como ocurrió en mi caso seas tú que le dé las pruebas incluso a la policía yo le di los dni's de nicolás que no iban a llegar a ningún sitio nada más que a pedirle cuatro años de cárcel como le están pidiendo ahora mismo no solo por ese asunto claro en el caso del señor Inda, él, eh, cuando sus teléfonos eh, pedimos la prueba que demuestra que eh, de Eugenio Pino y Eduardo Inda se han reunido para gestionar la campaña contra Podemos del informe PISA, bueno, pues la excusa ahora es que los teléfonos están posicionados juntos porque ahí no va el gimnasio en frente de la policía. Entonces, claro, es lo más normal del mundo, ¿sabes? Y luego debe ser que, que cuando sale en la taquilla del gimnasio lo deben dejar los informes. Un tío que es súper experto, es el más experto del planeta, el periodismo de investigación, vamos, la corrupción en este país, no se hubiera sabido sin él, no sabe diferenciar lo que es un informe de la UDEF de lo que no lo es. No sabe cuál es el protocolo de cómo es válido un informe en un juzgado y no lo es pero le da igual ¿por qué? porque luego va la mafia de la que él pertenece la cloaca va a los juzgados y po la pobre jueza de instrucción que muchas veces está por allí de paso dice y cómo meto yo un puro al número 2 de la policía claro pues han que se archive no y vamos a dejarlo el punto de partida y lo ha contado ahora patricia en tu caso y hablamos otra vez ya que estamos en narrativas y en ficciones en personaje ese momento en que tú ¿Crees que te metes en un caso de investigación periodística y antes contabas? no Yo he hecho sucesos mil años y a mí nadie me ha puesto nunca una querella. Me meto en un tema como este, actúo respetando todos los procedimientos como periodista y como ciudadana y al final te acaban cayendo querellas que hoy decías, me cae una casi, bueno a diario no, pero llevas 12 acumuladas. No, sí, sí, hay una, hay este, este, este gacetillero tan locuaz. Traca, traca. Eh, el, el la semana pasada volvió a poner, yo llevo dos meses de baja, volvió a poner una, una demanda no contra mí por seis artículos. Eh, tres de ellos, dos de ellos eh, firmados con mi compañero Carlos Enrique Bayo. Bueno, pues la única que le daña el honor soy yo, mi compañero Carlos Enrique Bayo no se lo daña. Debe ser que a lo mejor es más alto y es más grande, ¿sabes? ¿O qué le pasa? Pero eh, eh, lo que está claro es que. Eh, es muy miserable es antiperiodístico y sobre todo es una vergüenza para las obligaciones que los periodistas tenemos eh, para defender la democracia o sea que la gente esté informada sabes bien informada no a la gente se la miente y ante el argumento lo que se hace es el chillido la extorsión el acoso y la denuncia para quien te está desmontando el chiringuito o sea yo creo que esto solamente se puede resolver eh, que realmente haya un juez que, se, que les procese a todos como les tiene que procesar, porque se les está procesando en temas separados. Pero para mí forman una organización criminal creada por periodistas como Eduardo Inda y por comisarios como Villarejo. La verdad es que es de aplauso y más sabiendo dónde te ha llevado esto, ¿no? Acabas de contar que llevas dos meses de baja. Yo supongo que te habrá dado tiempo para pensar si esto compensa, a dónde puede llevarte eh, esta soledad que decía antes, ¿no? De soledad, no investigas con más periodistas, no medio de comunicación, pero acabas enredada más allá de lo que tiene que ser el trabajo periodístico en este asunto. Eh, a nivel personal, ¿dónde te sitúa esto? Hombre, a nivel personal a mí me ha hecho mayor. Ah. Claro, ¿sabes? He pasado completamente de la adolescencia eh, intelectual a la, a la madurez y, y me sirve para cuestionar, me ha servido, vamos, tengo ahora muchísimas más herramientas para eh, desenvolverme en esta vida que tenía antes de empezar con este procedimiento. Tengo menos miedo que antes también, aunque antes había mucho miedo, eh, porque, porque se tienen que caer, porque han llegado a tal grado de degeneración que, que apestan. Entonces no queda otro remedio y los únicos que podemos hacer algo somos eh, eh, los, que, los nuevos, los que, los que llegamos nuevos y los que tenemos ganas de comernos el mundo, los que no necesitamos pasar por la policía para que nos den ningún informe porque no nos importa remangarnos y salir a la calle. Esa es la única forma de que el periodismo, la gente pueda volver a creer en el periodismo porque es que, es que si no es una pata fundamental de la democracia y nos quedamos en ella. Lo que nos hace pensar después de 40 años de cloacas de interior, que esto viene desde la, antes de la llamada transición, la policía político-social, llegó el SOE y no la desmontó, siguió con lo mismo, el señor Villarejo, ya que lo situamos como villano, uno de tantos, ¿no? O el principal de esta trama… Ha trabajado para todos los gobiernos, PP, PSOE, ha habido un montón de casos, informes, el PISA, la Operación Cataluña, hasta en el 23F tuvo algo que decir el señor Villarejo y la, la lió por ahí, como bueno, no vamos a entrar en detalles, pero que nos hace pensar que ahora algo puede ser diferente? Eh, pues sobre todo que se están jubilando, ¿no? Eso también es una garantía, ¿sabes? El tiempo a todo locura, ¿sabes? Eso también. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros eh, dijimos que era la, la brigada política y no patriótica, como estaban diciendo otros, otros medios, porque los patriotas somos nosotros. O sea, eh, un señor que, que se vende al mejor postor con una chapa de funcionario de policía, ese no nos lo, no podemos permitir que le llamen patriota y que nos arrebaten el término. Entonces, además vienen de la brigada político-social del Franco son elementos que eran jóvenes en ese momento y que la, eh, la policía no se hizo limpieza en la guardia civil se hizo con todo el asunto del gal y el gal verde y demás en el ejército también había que guardar las formas pero precisamente como el PSOE no se fía del ejército en los años 80 corcuera dice bueno pues voy a hacer un grupito aquí de policías no de los que sí que me fío que vienen de la brigada político-social y son con los que yo me voy a manejar para hacer mis cosas no y que no se enteren los militares entonces en la policía nunca se hizo limpia si el señor Florentino Villagona en la actual o si el actual ministro Zoido y si los jueces bueno, maza, que poco se puede esperar de él, sobre todo porque cobró de una de las empresas cerradoras con Villarejo, ¿no? Pero eh, si no procesan a estos eh, personajes eh, será muy mal ejemplo para los inspectores inspectores jefes que ahora mismo en el Cuerpo Nacional de Policía, porque se darán cuenta de que solo se puede ascender y tener eh, embajadas, medallas y de determinados servicios especiales si haces cosas ilegales. Si en lugar de ser un policía al servicio de los ciudadanos eres Enrique García Castaño y me decía muchas veces nosotros somos policía gubernativa vamos con el carnet del partido en la boca pues qué asco total otra frase que decías hablábamos de otro día y decías tú cuando la mafia toma el poder se acaba la política. Yo es que después de escuchar esto, dices no sé si hay que hacer una serie de esto, porque al final igual lo que hacemos es acabar tirándonos por la ventana, podemos acabar así, ¿no? Si queréis podemos ir yendo ya un poco encaminando el paso hacia, hacia, no, hacia la ficción, si queréis, y esto puede abrir también vuestra participación de algún modo, ¿no? Porque yo el otro día cuando pensaba como guionista, ¿no? Eh, bueno, yo soy guionista pero soy periodista pero el hecho de que sea guionista tiene que ver con algo que también es el asunto que nos ocupa y es que a los periodistas que trabajamos sobre todo en televisión cada vez nos piden más que contemos las cosas como si fuera una, peli una película es decir, que cuentes la realidad como si fuera ficción. Antes hablábamos de Évole y de su último programa en el que prácticamente era un interrogatorio. Ese era un poco el formato, ¿eh? no era un periodista entrevistando a alguien. Se planteaba por la iluminación, la realización, como si fuera un interrogatorio en el que además había un cristal tras el cual estaban unos periodistas a los que luego Ébole entrevistaba. Y había una intención clara de narrar las cosas de otra manera. No era un periodista sentado en un plato entrevistando a alguien, ¿no? ni siquiera estaba en la calle como suele estar Évole en otra. En otras ocasiones. Entonces, por un lado yo creo que podemos plantear ese viaje en el que la realidad se cuenta como si fuera ficción y ese otro en el que podemos plantear también cómo cuenta la ficción las realidades ¿no? y esto nos lleva también a la peli B de Bárcenas, a El hombre de las mil caras, ¿no? que también como bien sabéis tienen que ver con las cloacas. A mí, por ejemplo, la película B de Bárcenas creo que hace algo, he visto un trocito solo, no, no toda entera, pero hay una parte que me interesó mucho y es cómo la ficción al final tiene más fuerza. En el caso de Bárcenas reproducen tal cual una parte de su declaración ¿no? ante el juez. Es un actor, pero la reproducen. Y en el caso del hombre de las mil caras eh, mezcla más la ficción. El actor que hace de Roldán, yo no sé qué se os pasó a vosotras, pero a mí todo el rato casi me parecía cómico porque te saca un poco ¿no? de, de la realidad. No sé qué os parecen esos ejercicios previos, no sé si creéis que esta, estas tramas de las que estamos hablando se podrían contar en una serie, en una película. A mí es que con todo lo que estamos contando hay que hacer de Wire y contar una temporada, la corrupción política, otra la periodística, que salga Inda. Otra. Otra. Claro, es que si pensamos en personajes, ¿no? o sea, al final son estos. ¿no? En la política, eh, en fin, todos los quienes han pasado por la democracia y el poder. ¿no? el le faltan personajes, aquí, aquí hay muchos más. No, pero acerca de, de lo de... O sea, y todo el respeto para el compañero Jordi Évole, además presentó nuestro documental en, en Barcelona. Es, es, nosotras que somos periodistas, hemos trabajado en la tele, sabemos que los programas no los hace una sola persona, los hace un gran equipo y no todas las ideas son de la misma persona, pero el hecho subjetivo, del lenguaje subjetivo de, de ponerle en una sala de interrogatorios a Villarejo eh, eh, estaban dando a entender de que Évole le iba a hacer un tercer grado a Villarejo. Pero es que no había información suficiente, al menos Evole no pareció que la tuviera, para hacerle un tercer grado a Villarejo. Pero con la puesta en escena, a mí me está dando a entender que está ocurriendo algo en pantalla que en realidad no está ocurriendo. Cuando Jordi Evole le pregunta a Villarejo, usted apoya a la doctora Pinto, pues claro, es que si le dice que sí, o sea, ¿qué hacemos? quién llamamos para que le detengan, claro. Es una pregunta ¿no? que no sirve absolutamente de nada hacérsela porque no se la va a contestar. Es muy raro que, que no sé, a Ebole se le olvidara mencionar a público, ¿no? Por ejemplo, las, eh, él dice, las grabaciones se filtraron como si hubiera bajado la Virgen María y las hubiera repartido por la calle, ¿sabes? Así a cualquiera. Eh, esas cosas son eh, completamente intencionadas y, y, y, y la gente no se da cuenta, pero ese es un mensaje subjetivo que lo que hace a mi medio de comunicación, que es público, y a, a, mí, a mi compañero Carlos Enrique Bayo, es que pasemos al olvido. Y esa es la, el arma con la que ellos van a jugar y por eso también nos silenciaron cuando teníamos las grabaciones. El olvido es la mejor herramienta para que eh, la, la verdad nunca, nunca se sepa, aunque esté. Por eso tampoco se quiere emitir nuestro documental, ¿no? porque eh, él no habla una sola persona, nuestro documental hablan como 15, ¿no? es porque esta historia siempre es coral, nunca es una sola persona, nunca es solo el comisario Villarejo. Entonces a, a mí me preocupa esto de que la realidad la estemos convirtiendo en ficción porque nos da un mensaje subjetivo y por ejemplo en el caso de de, B. de Bárcenas eh, es un poco lo contrario, me preocupa que haya que llevar la realidad a ficción para que la gente se la crea y tome interés porque el, el relato de Bárcenas en el juzgado estaba hecho. No hacía fa a falta la película. Pero es que esto nos lleva, a, a, a, precisamente, si estamos aquí hablando de esto es porque, eh, bueno, en esta Universidad de Verano querían que habláramos de nuevas narrativas, ¿no? O sea, al final parece que to todo el debate y toda la disputa está en la narrativa más que en el mensaje, está en el medio. El medio es el mensaje ya hemos llegado a un extremo en el que parece que cómo lo contemos… Al final no sé si importa tanto el qué. no es, Y quizá en la ficción lo que ocurre es que caes en el riesgo no solo de simplificar la información, que eso es bueno para llegar a ciertos públicos que jamás accederían quizá a ciertos datos, pero también es peligroso. Porque además la ficción te aleja, convierte algo en irreal e incluso en algo casi resuelto cuando lo ves. no Parece que ya te has enterado. No sé hasta qué punto despolitiza o, o politiza el hecho de que tú veas una serie de ficción y te explique un relato al que en teoría has accedido, ¿no? vosotros desde luego sí, y lo habéis entendido, y quizá hay otros públicos que la ficción no entenderían ni en la vida real, o sea, en la vida real no, en el relato real de la prensa no tanto, ¿no? sí que hay casos en la ficción por ejemplo, y esto también es interesante, que, que han ayudado a entender transformaciones posteriores. ¿no? Es decir, y hablo de la ficción como herramienta para transformar después la, la política de un país. Hay quien teoriza sobre la posibilidad de que ocho años de emisión del ala oeste de la Casa Blanca sirvieran. Sabéis que el protagonista era un hispano, un presidente hispano, muy buena gente, que lo hacía todo muy bien. Dicen que eso tuvo que ver con que Obama llegara después al poder. Se había creado un estado de opinión en en el, la audiencia, en este caso, y votantes de Estados Unidos, y ocho años después, Obama llegó al poder. Parece que también el caso de Borges, la serie sueca, en la que una mujer es presidenta, primera ministra, eh, hizo que después, casualmente o no, eh, una, una mujer... Eh, ocupar ocupara el poder. ¿no? Se hizo una encuesta incluso, se le preguntó a la gente en Suecia eh, si creían que la elección de la primera presidenta o primera ministra, es que no sé qué es, del país creo que es primera ministra, eh, fuera el hecho de que fuera mujer tuviera que ver con la serie de, y el, 80, el 83% creo que era de la población decía que sí que creían que tenía que ver con eso. Es decir, sí que hay una potencialidad, parece, la ficción, por un lado, para crear, eh, digamos, eh, escenarios posibles que luego se pueda. Yo no sé en este caso si hiciéramos una ficción sobre las cloacas del Estado. ¿A dónde nos llevaría, Patricia? ¿Qué escenario deseable sería ¿no? el que...? ¿O qué cambio político traería eso? Digo... Pues cambio político, yo creo que nada. Es que yo creo que eh, sí que se puede influir a lo mejor en los escenarios o en conceptualmente abrir la mente para determinados criterios. Y otra cosa es que cuando tú estás hablando de hechos reales, ¿sabes? Que no ahí no, eh, o sea, no tienes una mente que abrir, no puedes educar al espectador para que se acostumbre a que este tipo de cloaca existe. Eso no, eh, o sea, no nos podemos, en ninguna serie nos puede meter que esto, ¿no? En la cabeza que, que esto es normal. Eh. O sea, yo lo que creo es que la, la línea es, es difusa y mientras estemos hablando de, llevar, eh, de hacer ficción, bien, pero cuando estamos ficcionando la realidad eh, hay que tener muchísimo cuidado porque el mensaje eh, puede ser completamente contradictorio y contraproducente, vamos, eso es lo que yo creo. Si hiciéramos una película, por ejemplo, sobre, sobre la... Yo, yo lo pensaba, ¿no? Digo, ¿qué hacemos? Sacamos a Jorge Fernández Díaz, que ya es un personaje en sí mismo, debería salir. Sacamos a Villarejo, que por otra parte, no sé si sabéis, que su ego va más allá de, de forrarse, de tener 16 millones de euros o 18, ¿cuántos son? 25. 25 ha subido la cantidad. Vale. Tiene un ego tal y una megalomanía que ha hecho que haya salido haciendo de Frankenstein en la peli de Martes y 13 hizo de Poli en otra serie, o sea, el personaje la verdad es que tiene una versatilidad que le podemos invitar a que protagonice su propia peli sí, menos estar en una comisaría hecho de todo O sea, eso claro O sea, eso está claro Es evidente No, esto está muy bien porque en nuestra, en nuestra peli ¿no? nos llevaría por, por el Hotel Villa Magna por habitaciones caras eh, nos, nos metería en una sauna con Villarejo, Eduardo Inda y Francisco Granados o sea hay que cuidarse, ¿sabes? De dónde puedes acabar eh, con esta serie. Pero sobre todo, también vas a ver eh, cómo se intentó culpar a un yonki del robo en la cienciología por parte de Villarejo, cuando realmente era él quien había contratado a una persona para que hiciera el robo. Eh, esas cosas que escuchábamos, eh, eh, abarrado, le quitan de la UDEF, le llevan a, a Chamartín y cuando empieza con el caso de la doctora Pinto, le llevan a Carabanchel, donde todos los eh, la mayoría de los miembros de policía científica y policía judicial de la comisaría habían sido detenidos por asuntos internos por falsificar pruebas, es decir que roba mucha gente, bueno pues me pones esta huella aquí, ya lo hemos detenido y ya tenemos un caso menos nos lleva por unos submundos por tanto elitistas y de mucho glamour como a los más bajos fondos Voy a hacer un ejercicio que es leer, basándome en un trabajo que ya ha hecho un compañero periodista, Álvaro de Cozar, eh, es un podcast que está bueno, del grupo Prisa, se aloja en, en, en Podium Podcast, él hizo una serie que se llama VDV. Las cloacas del Estado. Él juega desde el principio con la idea de no sabemos quién es este misterioso comisario, no desvela su nombre. Obviamente, si estás un poco informado, sabes quién es, pero sí juega a ficcionar también. Solamente recurre a técnicas de ficción, ojo, no ficciona nada. La realidad, la cuenta, o sea, son testimonios eh, de comisarios y personajes que le conocieron ya desde el País Vasco cuando estaba en la lucha contra ETA. O sea, este señor... No, al revés. Eh, Cózar se va al País Vasco y hablando con los compañeros descubre que nadie conoce a Villarejo de la lucha contra ETA. Pero se dice que había estado ahí, ¿no? Porque él le da un currículum a Cózar donde se atribuye determinadas operaciones eh, antiterroristas que incluso no ha hecho él, lo ha hecho la, la Guardia Civil, que no, que no, que eso te lo he dicho. ¿Sabes? Que es que no te lo puedes creer, María, pero es así. Claro. O sea, sí, sí, sí, es así. De, eso es un gran mérito de Cózar, que Cózar hace que el otro le dé su currículum y dice, Voy a ir investigando punto por punto que es verdad. Bueno pues no es verdad nada la mayoría es nada y se subió al País Vasco y habló tanto con gente eh, de o sea de la policía, de la Guardia Civil, pero también del PNV o de detenidos que habían tenido relación con HB y demás y nadie nadie nadie absolutamente nadie conocía a Villarejo. Bueno Villarejo o sea apuntábase a la cienciología a mí este tema me parece o sea bueno, fácil. Pues venga. <risa> Es una historia maravillosa. En los 80, un lotero, una lotería de Vallecas, se cambia de administrador y le, le da de comprar dos millones de pesetas de lotería siempre, de repente compra 30 entonces le roban al lotero y seguro la estrella, bueno, eh, eh, contrata a Villarejo, que estaba en excedencia, para que investigue el robo. Y llega Villarejo y dice, eh, sí, la han robado, pobrecito lotero, hay que pagarle la, lo que dice el seguro. Y llega el informe de la policía y dice, no, no, el lotero se ha autorrobado. Y entonces dice seguro la estrella, o sea, yo estoy pagando un detective para que le dé la razón, no, no, espérate y entonces contrata a una mujer que es nuestra matajari del siglo XXI que es Marita, la madre de Paco Marco de Método 3, que era la de las primeras detectives que había aquí y entonces Marita investiga y en realidad estaban eh, eh, conchavados Villarejo, el ladrón y el lotero, ¿sabes? <risa> Pero, no, pero a mí lo de la cienciología o sea, eh, o sea, en el fondo, Villarejo tiene que ver con que la cienciología sea una religión, no pague impuestos, ¿no? cuenta, cuenta voy a decir una anécdota, pero es muy serio, o sea, este señor eh, implicó a un a un yonki, ¿no? Sí, para, un que, que, que... para que, eso es le marcó un falso testimonio para, para implicar a una persona que era una amenaza para la cienciología en ese momento esa persona que era una amenaza para la cienciología, acabó en la cárcel era inocente, después se descubrió que Villarejo estaba detrás, pero Villarejo se fue de Rositas, como siempre, ¿no? Básicamente. Como siempre. Hombre, es, es algo muy fuerte y es que es, es delictivo, o sea, es que no, no, yo no entiendo todavía como... Bueno, sí lo entiendo, pero, pero, pero quiero no dejar de sorprenderme. O sea, cuando el, el número 2 de la policía encarga a Eugenio Pino, bueno, en ese momento número dos, para cubrirse las espaldas, un informe sobre el patrimonio de Villarejo, que lo hace en 2016, o sea, un año después de que se haya descubierto que tenía ese patrimonio, ¿no? Eh, Asuntos internos, dicen que hay 20 millones de euros de origen desconocido y, y el propio comisario Pino en una entrevista en el mundo a Esteban Tieta, le dijo que es que Villarejo hace eh, años, no hacía como unos 10 o 15 años había dado un pelotazo en Granada y en Granada, en Córdoba y entonces de ahí habían salido eh, 18 millones de euros cuando el número 2 de la policía fue a declarar juzgado en el caso Nicolás dijo que no tenía ni idea de que villarejo tenía empresas ni que tenía absolutamente nada y cuando pues parece que comenzó a tenerla tampoco hizo absolutamente nada porque aparte de entregar ese informe a la fiscalía la policía tiene un régimen disciplinario interno por el cual se podría haber sancionado a villarejo retirado se suspendió a barrado de empleo y sueldo por querer investigar el tema de la doctora pinto se le podía haber suspendido a él mira el sueldo no le hacía falta tenía pasta de sobra y no se hizo entonces eso es delictivo eugenio P no, es una persona que ha cometido presuntamente eh, lo digo para cuando luego me traduzcan que no me otra que ella ¿sabes? Eh, eh, había cometido presuntamente había cometi ha cometido delitos y el primero el de no perseguir delitos que ya es grave no el número 2 de la policía ¿Sabes? Antes mencionabas crematorio como yo creo que es como la referencia de la serie de éxito en nuestro país, un producto nacional que se emitió a nivel internacional, que funcionó muy bien y una de las claves es que eran una temática reconocible no solamente en España sino fuera, que se desarrollaba en Levante, que eso a los guiris les suena bastante y que eran personajes muy potentes, es decir estaba muy bien construido, muy bien narrado, era una serie exportable. Y yo ahora abriré un poco aquí este pequeño debate sobre este posible, ¿no? Si hiciéramos una serie si el documental no se ha emitido en ninguna cadena, creo que se va a emitir el vuestro, ¿no? El de las cloacas. Se va a emitir en, la, en, en televisiones autonómicas, lo van a ver en el Parlamento Europeo, en este ya se ha cerrado la comisión, ya no se lo ven, no hace falta, ¿eh? ¿Para qué? Y eso, ahora que voy. Si luego hacemos una ficción, vale, vamos a pensarla, pero ¿quién la va a emitir? O sea, quiero decir, a tres media ya os digo que no, o sea, porque están en la Catedral del Mar, o sea, no están en... ¿Es ¿Eh, quién? En la sexta. En la sexta, ¿no? no, no, no. Lo dudo. <risa> quiero decir... No, no están ahí. La Sexta emitió Crematorio hace unos años y les fue muy bien después de Canal Plus. Y, y fue muy bien de audiencia. Pero al final Crematorio, ¿qué era? Hablaba de la corrupción eh, urbanística en abstracto. Era un pedazo de personaje, que podía ser tantos, ¿verdad? Pero no... O sea, hablaba... Digamos que iba... Abordaba el tema. Es decir, si hiciéramos la ficción sobre las cloacas, tendríamos que hablar de... Las cloacas, no podríamos personalizarlo y entonces volveríamos a esa idea de nos estamos alejando de la cuestión real con nombres y apellidos y... Claro, es que yo creo que la oportunidad que tenemos esta vez es de ponerle caras, nombres, y apellidos a las cloacas y que se procese a personas concretas. O sea, porque hablar en abstracto de la corrupción, pues sí, el ser humano es malo y la gente es corrupta, vale, pues vámonos a casa. ¿Quién emite? Quiero, ¿sabes? ¿sabes? Claro, ¿sabes? ¿Quién emitiría? ¿Netflix? ¿O emitiría? O sea, si serías <risa> es decir, sería exportable. Esa pregunta, ¿no? Al final sí. Sí, yo creo que al final la cosa va a ser eso, Netflix o a través de la página de público o, o alguna cosa así, ¿sabes? Que sea descargable. Bueno, eh, la, de, la de B. La de Bárcenas tampoco es una, una película que se haya emitido ni se haya dado mucho bombo ni nada. Al final ha sido eh, Movistar Plus de pago y en, y en donde ya se ha podido ver. ¿Sabes? Lo que está claro es que es eso, lo que, eh, hay el, quien, los poderes, ¿no? que diría una de mis fuentes, los poderes fácticos saben perfectamente con olerlo, qué es lo que les sirve para seguir vendiéndonos un mismo modelo de sistema y qué es lo que les rompe el modelo de sistema. Y lo que hay que hacer es romper el modelo... Y el modelo se rompe muy fácil, contando simplemente que es un modelo que está acabado y que está carcomido y está podrido y que, y que o regeneramos el modelo o, o nos quedamos eh, de una forma pues bastante precaria, vamos, que ni Corea del Norte. Ahora escribe el libro y luego ya yo me baso en el libro para como con Chirmes, ¿no?, para hacer el guión y hacemos eso. ¿No? Bueno. Eh, yo creo que ya podemos empezar a escucharos porque seguro que como todos veis y todas series, sabéis mucho del tema, tenéis preguntas, ideas, eh, que aportar. Venga, por ahí. Voy a hacer como las azafatas aquí. Vale. Sí. Ah, ¿Te levantas aquí? Venga ah. aquí, sí, mejor. Si es que el se para que grabar. Así es, ¿no, Ahí está la cámara. Este momento. Bueno, voy a intentar ser breve pero en un caso tan complejo como este siempre es muy complicado Yo quería, Primero quería hacer una pregunta concreta sobre la investigación de una duda que tengo, que es ¿Cómo llega el comisario Barrado a presentarle la foto de Villarejo a, a la doctora Pinto? ¿Qué le lleva a tenerlo como opción? Que es una cosa que no llego a conectar todavía Después eh, Respecto a Salvados quería decir que, mientras sí que es verdad que ...una vez mmm, conocen más ves que se quedan muy en la superficie... ...sí que ha servido para, por ejemplo por lo menos a mí y no sé si a muchos de los que estamos aquí... ...a darnos a conocer el caso, porque hasta entonces Villarejo era algo que nos sonaba un poco... ...y yo a raíz del programa eh, prácticamente en dos o tres semanas he ido conociendo muchísimo más... ...me he ido informando más y entonces al menos en eso sí que quería preguntar si no creéis que ha servido para... Que se conozca el caso y luego haya quien pueda adentrarse más. Aunque obviamente eso se podría haber hecho así y además profundizar más en el propio programa. Y por último, quería preguntar que eh, sobre el, el traslado a la ficción: si obviamente no creéis que debería ser mínimo en formato miniserie, sino serie, con todo lo complejo que es. Y, y también. Que precisamente quería hablar del podcast de Álvaro Cozar, porque eso ya es una forma de ficción como tal. O sea, es un poco mostrar que además de serie, película lo que sea, hay nuevas formas que se pueden hacer. Entonces, ¿no creéis que se podría estudiar alguna forma novedosa? Y emisión, pues, vamos, yo creo que salvo Movistar Plus, quizá, aunque el propio nombre te dice ya que también está influenciado y demás. Yo creo que son un poco las alternativas. Así que eso básicamente, si creéis que Salvados ha ayudado, aunque se haya quedado en la superficie, aunque no os haya mencionado. Y sobre el caso lo de la foto, ¿y soy, creéis que ha ayudado a...? ¿Cuáles pueden ser las nuevas plataformas para, para hablar de este caso? Simplemente eso. ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién va a preguntar? Yo respecto a Salvados, yo he trabajado en la Sexta, quiero decir, no voy a echar piedras sí. <risa> entre mi propio tejado, pero a mí me parece un gran programa, me parece que está muy bien, tiene su valor. ...y es el programa que ha canalizado eh, la puesta en marcha de cosas como la reapertura de ¿no? del caso del metro de Valencia... ...pero también hay que decir, que se ha sabido muy poco, que a ellos, eh, a, ver, no, a ver cómo lo digo bien... ...no es que les dieran el trabajo hecho, pero sí hubo una cooperativa, una productora audiovisual... ...que funcionaba como cooperativa, que hizo un trabajo muy duro, muy serio, muy riguroso... ...y, y muy eh, prolongado en el tiempo, sostenido, de acompañamiento de la Asociación de Víctimas... ...y les fue dando ese material, es decir, en la reapertura o en el tratamiento informativo... En el, caso de, en el caso, por ejemplo, del metro de Valencia de Salvados, intervino por detrás una gente que ya estaba trabajando y que, de hecho, trabajó después se hizo un documental que se emitió hace poco en La Sexta, que se llamaba Algo del Silencio, ¿no? y hablaba de todo el proceso largo de acompañamiento a las víctimas del metro. no Era esa productora que había ayudado a Evole. Yo no, quito, yo no le quito mérito a Évole, pero sí que creo que a veces por el formato se convierte como en el BOE de la tele y de los problemas de este país y que hay que ir un poquito más allá y hay que explorar nuevas fórmulas. Claro que tiene un valor que él haya sido como el detonante, para que salte esa chispa y se hable más en la calle, ¿no? pero hay que ir más allá me parece. Eh, a ver, te explico primero lo del caso de, de la doctora Pinto la doctora Pinto lleva denunciando las amenazas desde de 2013 en diciembre de 2013 López Madrid se presenta a su despacho junto con una persona que y, y se mete en, en, el, en el despacho de ella, vamos, se saltan a la secretaria hay una bronca ahí bastante grande y entonces le dice que viene acompañado por el abogado de un comisario de policía del comisario Villarejo y que como no lo deje poner amenazas este abogado se encargará eh, según la doctora pinto la persona que la apuñala es exactamente la misma persona que la va a ver eh, junto con lópez madrid en el año 2013 o sea que la apuñala en 2014 es la misma persona que en diciembre de 2013 la ha ido a ver junto con el con el con lópez madrid lo único es que eh, ella con las características que da sabes al final resulta que es que no era el abogado del señor Villarejo, es que era el propio señor Villarejo el, el que iba con ella. Y entonces como es el propio López Madrid que le dice que ha contratado los servicios del comisario Villarejo y que aquí está su abogado, pues ella solo va y dice, ah, me ha dicho López Madrid es comisario Villarejo. De hecho López Madrid en su declaración lo dice. Aquí hay una pregunta que también todo el mundo se lo hace y es ¿cómo Villarejo le va a meter una puñalada a la doctora Pinto? O sea, no tiene recursos suficientes como para que se lo meta a otra persona. Todos se hacen esa pregunta. Ya lo sé. La doctora Pinto ya la habían apuñalado antes, entre medias, y supongo yo que con lo que debe pagar López Madrid y lo que debe cobrar Villarejo, López Madrid se debió enfadar y decir, o sea, ve tú, claro, la, la apuñalada es una apuñalada que el Comisario Barrado define como chilena, que es decir, es te hace nada, te hace un rasguño. ...pero el tema es el susto, que, que claro, tú no sabes qué te va a hacer... ...él sí sabe que te va a hacer solo un, un rasguño... ...pero tú no lo sabes, ella está en el coche... Eh, ...la abordan, sale hacia atrás con el niño... ...y coge una persona, le saca una navaja... Y, la, ...y bueno, pues le hace sangre, pero en realidad no le ha perforado... ...ni le ha dañado nada, entonces era una persona... ...que sabía perfectamente lo que estaba haciendo... ...a un punto más de que sí que pudo ser Villarejo... ...bueno, ya la he identificado para ella... ...yo he hablado esta misma mañana con ella... ...y, y ella sigue, ella está convencidísima de que es Villarejo cuanto más le ve, más, más se reafirma en el tema. Así que es, es, es, no es que Barrado intencionadamente le ponga la foto de nadie, es que el propio... O sea, eh, aquí nos ha ganado y en esta investigación de tres años hecha eh, en, eh, en público, ha sido, no sé, la mayor munición nos la han dado los escritos de Villarejo, porque la prepotencia y la soberbia es tal que él mismo confiesa un montón de cosas y entonces lo único que hay que hacer es leer y subrayar que a eso hay gente, no sé los pilotos de INLA cómo estarán pero en mi casa se gastan eh, eh, y es así como sabes, en la, en la mayor parte del material te la da él, de hecho tú escuchas la entrevista de Évole y él mismo te, es que se está delatando en, en que ha cometido eh, delitos no porque bueno, esto te lo voy a contestar bueno, no lo sé, ya veré, no me viene bien el otro día el comisario Eugenio Pino eh, cuando le estaban no hay ningún caso abierto por el tema de Pablo Iglesias y el informe PISA y en el Congreso decía no voy a declarar acogiendo mi derecho de defensa ¿defensa de qué? Si no, si no hay ningún caso abierto o habría tendría que haberlo sabes y por eso te acoges por si acaso se te va a escapar algo que debería eh, ser entonces eso es así ¿Cómo fue? Pues siguiente hacer pregunta? para acá? Bueno, a lo mejor A la llega, igual Se llega. Bueno, yo felicitar, la verdad que el, el, bueno, el ver que hay periodistas como tú y como Bayo, la verdad que es una gozada a nivel democrático. Muchísimas gracias. <risa> Quería, bueno, eh, es una cosa un poco de cotilleo, no, no es cotilleo, no, no es cotilleo porque es muy, no, no, es importante pero queda un poco así, ¿eh? Mira en el, en el documental que vimos, bueno me parece una gozada. Yo no lo pasaría nada, ¿eh? Yo ese documental tal cual, ni ficio ni nada, la pura realidad, de verdad. Y lucharía por eso. Eh, pero sí me gustaría saber cuál es el papel que yo no lo vi muy claro en, el, bueno, yo, pero eso no quiere decir que no quede claro ¿eh? en el documental. Pero yo el papel de, de Martín Blas me intriga un montón. Además yo seguí la comisión de, pero en streaming o ¿no? como se llame ahora, la comisión y Eugenio Pino y el otro eh, y el gago le echaban, o sea, lo señalaban so, solamente, solamente existía Martín entonces me quedó a mí la, la duda esa y hay ah, y otra cosa que te quería preguntar, habéis recibido apoyo, no solamente el que os damos el, la ciudadanía, eh, que por mi parte la tenéis, sino por la parte de los periodistas, ¿qué, qué apoyo habéis recibido dentro de, de, el, lo, de los profesionales, entre comillas? Pues, favor, Gracias Gracias eh. A ver, por parte de los periodistas, a título personal, pues claro, si ha habido algún compañero y tal que venga ánimo, eh, la, la Federación de Periodistas, el Sindicato de, de Periodistas, y ya. Y nadie más. <risa> no, no, la PM jamás. La APM jamás. Eh, no, y ya está. No, eh, no ha habido nadie. El papel de Martín Blas, Martín Blas es una persona que eh, le hacen comisario a los 30 años, eh, llevó, fue jefe de seguridad de los Juegos Olímpicos de Barcelona y digamos que allí pues, le pidieron comisiones hasta por alojar a los policías. ¿no? Entonces era como, no me gusta nada esto de los Puyol y lo que se mueve en Cataluña cuando llega el pp le, le hacen comisario principal no o sea bueno ya era comisario principal le hacen jefe de la unidad de, de asuntos internos eh, él intenta desde el año 2013 con lo de gaupin que por una vez en asuntos internos se, pre, se procese a alguien más que sean que no sean agentes rasos o sea que a ver si conseguimos llegar a un comisario que realmente son los que manejan que yo soy comisario y me lo sé los que manejan el cotarro y tal a él le dice que le encarga a Eugenio Pino, él depende directamente de Eugenio Pino, le carga a Eugenio Pino ir a Cataluña y hablar con los fiscales, entonces él va a hablar con los fiscales, no sé qué, tal y pascual. A la par está viendo que paralelamente Villarejo a través de sus empresas privadas está haciendo una serie de cosas y utilizándolas y el, el informe borrador de los Puyol cuando se encuentra ya con el informe borrador de los Puyol ya directamente él hace un informe diciendo este informe no es un informe policial este informe borrador no sabemos quién se lo ha dado habría que investigar esto porque se estaba saliendo ya la cosa así un poco eh, de madre y, y no hacen absolutamente nada entonces a Marcelino le van relegando, le van relegando, le van relegando él eh, sigue haciendo su trabajo de asuntos internos relegándole todavía eh, aún más y al final eh, llega un momento que le graban a él y claro, ya más grabado a mí con el CNI, me estás, o sea, el mayor ridículo y humillación no me puedes hacer y entonces pues eh, se cansa, se cansa y, y tira para adelante. O sea, para Marcelino hubiera sido muy cómodo eh, no tirar para adelante con el caso Nicolás, de la misma manera que a Barrado le hubiera sido muy cómodo no tirar para adelante con el caso Pinto, ¿sabes? Entonces, que dicen es que a Marcelino le nombró el PP ya y... Si a mí me da igual que les nombres, ¿no? porque son funcionarios, o sea, es que debería dar lo mismo que les nombrara, deberían hacer su trabajo bien eh, siempre. Entonces, yo creo que Marcelino estuvo un momento cerca, bastante cerca, era un personal de confianza, vio muchas cosas y en el momento que quiso dar un paso al frente, pues fueron a por él y él siguió para adelante, tiró para adelante. De todas formas, Marcelino declara este martes en el Parlamento, en la Comisión de Investigación del Parlamento, y eh, a mí me parece que tiene mucho mérito, ya que ninguno ha querido ir y todos han tenido que ir casi con la cañón pues que una persona le llame por teléfono y diga si viene usted al Parlamento y nos cuenta lo suyo, y que diga sí, sin poner ninguna queja, me parece que tiene su mérito. ¿Quiere preguntar a alguien? ¿Pueden venir? No venir? Tienes que venir, para. Es que se está grabando y no se te oye. Tiene que venir aquí por la cámara. Te, te al final. <risa> claro. Que tú antes has dicho que Villarejo dice: bueno, dentro de nada se va a jubilar. O se ha jubilado. Los tentáculos que ha eh, él durante tantísimos años, ¿tú crees que, que ya que está jubilado, no lo va a seguir utilizando? Claro. Sí, sí, sí, sí lo va a <risa> Eh, por eso decíamos antes, o sea, hay ya unos cuantos inspectores jefe que tienen que ascender a comisarios eh, ahora, que, que son de su cuerda, que se han criado así a sus y a los de García Castaño, y que o se da un escarmiento judicial a esta gente y se pone sobre aviso al resto de que estas prácticas se han acabado, o si no, va a haber un tiempo como de remanso de paz y luego todo va a volver, la estructura va a seguir, exacto, sí, sí, sí. sí. Porque, o sea, está la vieja guardia esta que estamos diciendo, tú decías, esto acaba ahora cuando se jubilen, bueno, y seguirá, pero habrá un relevo. ¿El relevo ahora mismo cuál es, dentro de la policía? Es decir, ¿hay una capa, digamos, por debajo de jóvenes promesas de la corrupción la cloaca? Sí, o sea, <risa> sí, jóvenes promesas de la corrupción, sí, está, por ejemplo... Bueno, está, por ejemplo, el que era director de seguridad de, de Granados de la Ciudad de la Justicia y después de Cospedal, que nada más llegara la, a la policía después de dejar el cargo con Cospedal, porque venían las nuevas elecciones, pues le dieron una medalla roja, la medalla roja estatificada que es, si te juegas la vida te doy una medalla roja que es pensionada. Hombre, estar al lado de Cospedal quizás sea un ejercicio de riesgo, pero salió de ahí, parece que salió vivo, ¿sabes? Y luego vemos al comisario Barrado también en, la, en, la, en el documental cuando él dice yo me hice policía porque siempre he pensado que los malos, o sea los buenos iban a hablar por los malos, hasta el día que me enteré, que los buenos informaban a los malos, porque mi jefe José Luis Olivera estaba informando a Granados y a toda esta gente y a González y tal, en el caso del espionaje. Cuando yo le dije, oye, que es tongo, que es que no son estos tres que estaban por aquí andando guardias civiles y un Bedel. ...los que están haciendo el espionaje... ...sino que es la agencia de detectives método 3... ...pues señor Olivera dijo... ...es que es muy bueno como lo cuenta Barrado... ...porque dice... ...yo era pastor... ...o sea ahí no lo podemos sacar entero ¿no?... ...pero yo que estuve ahí en la entrevista dice... ...yo era pastor... ...me metí en la policía... ...y hombre soy de estos de que si te veo que has robado... ...y lo estás metido en tu casa pues a mí me gustaría dar una hostia a la puerta de entrar y cogerte lo que ha robado. Pero entiendo que estamos en un sistema democrático de derecho y que eso no se puede hacer. Entonces, existe una cosa que se llama orden judicial, en la cual yo llamo a tu puerta y digo, mire, tengo una orden de un juez que me deja entrar y llevarme porque yo le he visto que usted ha robado. Y dice, cuando consigo que el jueza me dé la orden judicial para entrar en método 3, eh, coge Olivera y le dice no, no puede ser una, Tiene que ser un requerimiento Y le dices a Barra, ¿y eso qué es el requerimiento? Pues eso, es que yo llamo a tu puerta y te digo O me das el botín o te va a castigar el niño Jesús <risa> <risa> qué barbaridad. Es que no hay que escribir ni diálogos aquí Están los diálogos escritos ya <risa> ¿Queréis preguntar algo? A ver, solamente una cosa quizá a nivel personal eh, sé que te has tenido una trayectoria valiente pero también sé que te han llamado amenazándote mm, es muy fuerte, ¿no? a nivel personal esa quizás la soledad que hablaba antes ella, ¿qué medidas has tomado? porque has dicho ahora tengo menos miedo, pienso que es importante eso también ¿y qué estás haciendo al respecto? Pues a ver, te... Tendrá un poco de agrofobia porque eh, intentas buscar lugares que sean seguros, te buscas un, un núcleo, un círculo de estabilidad y de protección y al final vas a muy poquitos sitios y te relacionas con la gente justa y tienes que estar pendiente de que no te vean, no te miren, no te no sé qué y aún así ya llega un momento que dices, mira, si es que me da igual, pero si es que sabemos que nos mires los teléfonos ilegalmente, nos hacéis? ¿sabes? Pues es que… Entonces, es un poco agrofóbico en ese sentido de tener que cerrar tu círculo de confianza y los lugares por donde vas y tener más cuidado y sobre todo... Eh, bueno, pues yo tengo una hija pequeña Y hay que tener cuidado De que a ella no le pasa nada Porque, o sea, hay una cosa que, que Por la que yo también he podido seguir adelante Que es que a mí me han investigado por arriba, por debajo Por detrás, por el tal Y no han encontrado absolutamente nada Entonces, hay otra gente que sí Por ejemplo, sabes, pongo un ejemplo Ayuso Villarejo le dice que tiene una cuenta En no sé dónde que ha cobrado de no sé qué Bueno, pues es que yo tengo una hipoteca Y era colaboradora de público Y no, no sé, pues ganamos lo justo ¿Verdad Alejandro? Que es mi compañero de público. Entonces, eh, claro, a, a mí no me han podido sacar absolutamente. Bueno, eh, de mí han dicho que eso, que soy. Eh, Eugenio Pino dijo que, que yo, es que soy cocainómana perdida. Me ponía, sí, sí. Y un portavoz de la policía me lo soltó en la televisión, entre CTV, y entonces yo le dije a la jueza, porque. Mi amigo, yo soy muy amiga de Escotado ¿no? y de sus hijos, y me sé bastante bien las leyes, ¿no? y entonces le dije, mire, es que el consumo de estupefacientes en España no es un delito, lo que es un delito es que el número de los de la policía te espíe o te difame efectivamente entonces eh, en ese sentido yo ya me, ya me ha pasado de todo me han intentado detener y las diligencias no han llegado todavía te han pasado dos años y no han llegado a los tribunales es al final cuando todo esto lo vas asimilando y lo vas eh, está claro que la, la, la única forma que tienen es estarme imputada todo el día no y que me caigan demandas constantemente y ahí sí que te da un poco de bloqueo de, de decir o sea es que voy a escribir otra vez voy a otra querella sabes aunque luego las pierdan pero es el mero hecho de poder hacer titulares calumáticos ...como está imputada y luego nunca contestan que se ha archivado la querella. ¿Alguna pregunta? ¿Puedes venir, por fa? Vente. Ah. Pero vete viniendo. Por esa amenaza y calumnias que, que ha especificado, que has dicho... ¿No te has planteado nunca denunciar o has denunciado y la han archivado? No, no, no he denunciado. Lo he... ¿Y no te planteas, por ejemplo, sabiendo y teniendo base suficiente de que tiene una persecución clara el hacerlo judicialmente, aunque no creamos en la, en la justicia? O sea, lo voy a hacer judicialmente lo estoy no. Gracias. Que porque si no, no sé. Se que tienes que hablar es por él es su trabajo, no, por eh, lo voy a hacer judicialmente pero eh, a, o sea, digamos que primero te tienes que creer que lo que está pasando o sea, tienes que, que asumir que lo que te está pasando es verdad porque te quedas tan flipada que, o sea, a mí por ejemplo cuando Gago me llama a, a, a amenazarme a, a mí me entra la risa pero porque yo soy una persona que, que me río y, y digo, no, o sea, no me lo puedo creer ...no me lo puedo creer lo que está pasando... ...y luego cuelgas y dices... ...o sea, ha pasado... ...este tío me acaba de decir esto... ...espérate... ¿Sabes? ...entonces primero tienes que asimilar... ...después tienes que conseguir las suficientes pruebas... ...porque ellos son el poder... ...y tú eres un don nadie... ...y en segundo lugar... Eh, eh, eh, ...o sea, en tercer lugar... ...yo he tenido que ir ganando... ...que se fueran archivando mis querellas y mis demandas... ...para yo ahora llegar... ...y poder decir, mire, acoso, tres años... Pero ahora, ahora puedo hacerlo, sí, sí, amenazas y amenazas y de todo, pero lo puedo hacer, o sea, yo creo que lo puedo hacer ahora y además porque ahora yo creo que ya, no sé si se puede llegar más allá de investigar en las culacas. estoy segura de que sí, pero no sé si por ahora yo ahora mismo soy capaz de llegar a más de, de investigar, ¿sabes? Yo creo que también me toca ahora un poco reflexionar ¿no? sobre todo lo que, eh, lo que ha pasado, entonces el, hay tiempo y el momento va a llegar pronto. Sí, antes de que me eliminen. Bueno, el sonido. Bueno, muchas gracias por vuestra labor, la verdad es que es fundamental. Eh, y nada, eh, cuando estabais hablando recordaba eh, sobre todo las horas de Vázquez Montalbán. ...porque parece que en España hay que ser detective para encontrar eh, y para analizar el, la, la vida política del país... ...porque parece que siempre hay detrás un crimen dentro de la historia política... ...y me acordaba un poco de los años 90 y de, eh, de las Olimpiadas... ...cuando estabais hablando de eh, cómo determinadas cosas quedan opacadas, por ejemplo... ...y está lo del libro de sabotaje olímpico... ...de cómo por ejemplo las olimpiadas ocultaban un montón... ...un montón de, de, de casos que había ...y parece ahora como si hubiera una doble vida política... y de, ...en la comunicación, o sea, parece que están los grandes medios... ...que ocultan y que al final opacan... ...toda una serie de, de prácticas por detrás... ...y luego por otro lado eh, me, eh, me pregunto... ...con el tema de Villarejo, y yo me lo he encontrado en otros casos... ...que hay veces que tengo la sensación de que juegan con nosotros... ...con sus propios testimonios... ...habláis por ejemplo de La Sexta, ¿no?... De, ...del programa de Salvados... ...pues hay esa sensación de que ellos hablan hasta cierto punto... ...y juegan, ¿no?... ...además Baje Montalbán lo decía... ...que al final somos presos... ...de eh, las disputas entre banqueros... ...ellos hablan y al final... ...nunca se sabe hasta, hasta dónde van a llegar... ...y yo reflexionaba... ...estos días la incapacidad que tenemos aquí en España... ...por ejemplo, de hacer hablar a los protagonistas... ¿Y nosotros? ¿por qué, la, ¿Por qué usamos la ficción? Porque no tenemos sus testimonios. Uh -huh. y yo me lo encontraba con el libro de Libes. Tenía que hablar por ellos, porque no hay ni un solo testimonio sobre eso. Y es una, una cosa que sorprende en España, en otros países. Testifican, hablan, en este país nada. Es una cultura que del silencio. ¿El, silencio, el, silencio chulo, el, silencio de ¿El qué? Claro, hay que forzar. Bueno, no, no, no, no quiero hablar de mi libro. <risa> el del IBEX, el IBEX 35. Sí, es sobre la historia económica del país y las grandes empresas. Y bueno, la pregunta, más allá de la reflexión, porque a mí me interesa mucho también el tema de, de estos bajos fondos, ¿cómo vienen unidos con el tema de crematorio? con el tema de drogas, el tema de eh, fiestas, porque al final como mafia siempre necesitan un crimen que les una, una un sentido de, de, de pertenecer a un mismo mal que al final les lleva incluso a estar coaccionados entre sí, es decir, utilizar eh, pruebas para incriminar al otro y tenerlos agarrados. Y en el caso de Villarejo, está, eh, recuerdo que había fiestas también en las cuales participaban políticos, no sé si sabes algo más... <risa> Yo es, co es cotilleo, sí, no, prácticamente. No, porque hay cosas interesantes de todo eso, incluso granados, también una forma de sellar sus eh, más, si, de Y las no las cacerías donde además tenían los trofeos, se los ponían en la cabeza y dejaban derramar la sangre en los en los que con los que estaban. Sí. Y bueno, esa ¿No, era la a ver, hay una cosa curiosa que, que nos lleva a eso, de, de la anécdota al problema, por decirlo de alguna manera. En el caso del pequeño Nicolás eh, hay una finca, ¿no? La, la Medilla, con la cual se va a pedir un crédito de 20 millones de, de euros a, a Guinea Ecuatorial. Eh, supuestamente el dueño de la finca se llama Javier Martínez de la Hidalga, que no es nada más ni nada menos que el director de operaciones inmobiliarias del Banco Santander, Botín, fue a su boda porque... El, el, era muy amigo, claro, evidentemente, vamos, era, fue padrino, vaya, de la boda. Eh, resulta que esa finca, eh, eh, dentro de los socios que hay junto con Javier Martínez de la Hidalga, es el consejero de Indra, Adrián de la Joya, que también ha estado metido en el caso Sintel, porque era consejero de Telson, o sea, vienen de los conflictos laborales de, de las privatizaciones. Otro de los socios de la finca es eh, un romaní, Arturo Romani era el vicepresidente de Banesto y el actual hijo de Arturo Romani es el secretario de Estado de Defensa y consejero de Hacienda fue con Cospedal en Castilla-La Mancha o sea, tú estamos yendo de, de Nicolás para atrás, ¿no? vale, entonces, esos señores le dicen a la policía que un chico de 20 años cuya nota media en el instituto es un 5,75 les está estafando en un tema de crédito hipotecario, ¿sabes? y de, claro, ...entonces va vale, el señor Martínez... ...yo es que soy muy mayor... ...y había el chiquillo que me ha engañado... ...y tal, vale... ...entonces dices... ...¿a quién le compró este señor pobrecillo... ...el ignorante de sí... ...sabes, con Adrián de la Joya... ...que está en Suiza con avión bar... privado... ...que pobre le será en las alturas... ...que le, que le dejan que Nicolás le absorba... Eh, ...a Arturo Romani... ...al vicepresidente de Banesto... ...¿cuándo se la compró? ...pues un poquito antes de que se fuera a ejecutar... ...la sentencia de Evanesto. Eh, y a quién se le había pasado Romaní se le había pasado Mario Conde y la finca era solo la finca la medilla, no, eran tres fincas, una de ellas el cigarral, que quien ha comprado Cospedal y su marido, López del Hierro y entonces claro, Nicolás es muy gracioso ¿sabes? pero la historia de Nicolás acaba en Mario Conde y en la ocultación en el tesoro perdido de Vanesto y ese es el motivo real por el que se graba el CNI y Asuntos Internos porque eh, hay una de las la, la grabación manipulada, aparte de que se está hablando de dos jueces a mí esto es intuición mía pero vamos no creo que una gente de cni y un policía se confunden al decir eh, le diremos a nuestro juez que ha pasado por la cárcel y que sigue haciendo lo mismo nicolás estuvo un fin de semana detenido no ha pasado por la cárcel de todos los que tienen relación con esa finca quien ha pasado por la cárcel es mario conde y parece que sigue haciendo lo mismo porque le volvieron a detener ¿Quieres hacer una pregunta? que ¿Cómo es posible o cómo se inicia la relación con el pequeño Nicolás? Porque es que es una cosa incomprensible. O sea, que un chaval así esté metido en toda esta historia. ¿Quién lo mete o cómo es eso? Y otra cosa, si hicieran la ficción... Tiene un actor que puede hacer perfectamente el papel de él, que es el chico que ha hecho una película que se llama Selfie, que es perfecto, es, es un retrato del otro día, viendo, viendo el documental tuyo, era eh, él, pero él mismo, y le han hecho la película solo con 9.000 euros, curiosamente. Eh, a ver, Nicolás empieza con 16 años, 14-15 años, eh, en el entorno del Ayuntamiento de Madrid porque su padre trabaja en una taona junto con el padre de un concejal eh, del Ayuntamiento de Madrid del Partido Popular. Entonces, él se empieza a través de otro concejal a meter en el mundo de, bueno, pues de la política de tal, de FAES... Pero sobre todo lo que hace es que es Relaciones Públicas en discotecas light, donde lleva a sus compañeras de instituto y lleva a sus amigos del PP y allí bailan todos juntos. Entonces, ¿qué se les ocurre a los porteros de discoteca? ¡Jolín! nicolás tú me puedes intermediar con esta licencia con esta sanción con este tal con el ayuntamiento de madrid ayuntamiento de madrid cuando estaba el señor alberto ruiz gallardón o sea antes de llegar a Ana botella y entonces él va haciendo callo por ejemplo yo estaba en un programa de cuatro eh, te vas a enterar cuando pasó lo del madrid arena y una de las fuentes que nos venía bueno que se le intentó entrar a mi jefe y que dijimos o sea mandar a la mierda porque esto es un niñato era nicolás cuando no era el pequeño nicolás era francisco nicolás pero él venía a contar pues lo que había hecho Miguel Ángel Flores, lo que había hecho el socio de Miguel Ángel Flores, lo que había hecho tal sabes y pedía pasta y pedía así el niño se fue fraguando y, y entonces llega un día que aparece en su vida un personaje ya más que peligroso que se llama josé Luis Balbás. josé Luis Balbás es un bueno todos sabemos quién es tamayazo no es una de las personas más corruptas quizá que haya en este país y que y que eh, ningún empresario de madrid con dos dedos de frente ningún empresario medio se sienta con él entonces la estafa está está servida porque tú mandas a nicolás y y a su álbum de fotos en una época de crisis en el que las empresas necesitan trabajar sea como sea, y muchos empresarios pican y le dan, le sueltan 2.000, le sueltan 3.000, le sueltan y le van soltando. ¿Quién maneja realmente a Balbás? O sea, ¿a Nicolás? El señor Balbás. O sea, ¿a alguien se le ocurre que a Nicolás se le, se le va a ocurrir falsificar documentos del Centro Nacional de Inteligencia o de la policía si no hay una persona que le da esa idea? Es más, uno de los informes del Centro Nacional de Inteligencia falsos que se encuentra a Poder de Nicolás en la solapa, vamos, ...a lo mejor aquí hay mucha gente que lo sepa... ...pero yo no sabía que el CNI tenía una sección de economía... ...la división económica del de, de, de CNI de Economía y Tecnología, se llamaba antes y ahora, y, y él lo sabe lo sabe, como es el, el, el formato, por lo tanto, tiene que ser alguien con muchos más conocimientos que él quien le esté diciendo lo que tiene que hacer y él simplemente ejecuta, él es la pantalla o sea, la estafa siempre se tiene que hacer esto a mí siempre me ha, me ha recordado mucho a, a Oceans al grupo de Oceans, ellos, ellos te hacen un, un teatro, pues el pirulo el coche oficial, el niño con el álbum y no sé qué, y por detrás se están robando la cartera y lo único que les interesa es la cartera o sea, no el resto Hola, yo quería preguntar en torno a lo que ha dicho María el, la vida la soledad de un periodista, ¿cómo investigas, vas a programas eh, tienes tu vida social, personal que a mí eso me parece bastante curioso pues bueno los programas se te van acabando como a mí no que me, eh, me quitaron de, de antena 3 bueno me levantaron también de un plato de cuatro una productora en la que yo había eh, trabajado pues porque nicolás se enfadó mucho con una de las informaciones que yo saqué y entonces era la misma productora que hacía el programa y en las entre, que, que entrevistó a nicolás tres fines de semana seguidos y entonces dijo jo te queremos mucho has trabajado con nosotros pero es que si no nos quedamos en la entrevista del sábado sabes así que te puedes ir yendo de aquí y dije, bueno, pues va, pues me voy y ya luego llegó eh, lo de Antena 3 por ejemplo, hay una cosa que que también te la tengo que reconocer, la única televisión que se ha portado bien conmigo y que me sigue manteniendo es 13TV, la vida es muy plástica, ¿sabes? Claro, nunca se sabe por dónde te va a salir, ¿sabes? Claro, entonces, sí, en mi Twitter realmente es un poco alucinógeno en el sentido de investigo en público y lo cuento en 13TV y es como, ¿eh? no, no puede ser esto, ¿sabes? Pues sí, es así, entonces... Eh, Nunca sabes dónde están los aliados y luego han caído muchos amigos, o sea, fuentes mías de hace 20 años que, que yo pensaba que me estaban ayudando y en el fondo eran emisarios del otro lado. Y ahí, eso también es duro, ¿no? ver que gente que tú quieres y en la que confiabas, pues en realidad te han vendido al otro lado. A mí me gustaría aportar un dato y es que ayer también lo hablábamos, ¿verdad? Eh, se gana más trabajando en televisión, bueno digo lo demás como si se ganara el dinero, tampoco, esto era antes, eh, pero todavía se gana menos trabajando en un medio de comunicación escrito en el que encima eh, el esfuerzo es mucho mayor y es donde se hace la auténtica investigación. ¿No? en medios como público y que bueno que, que tampoco está como para retirarte ahora y decir me cojo una baja y si no me va bien vivo el resto de mi vida no o sea quiere decir que la precariedad que amenaza a todo el mundo también a los periodistas sobre todo de prensa escrita no hombre sobre todo es que vamos bueno, no es que amenaza a todo el mundo es que en nuestra profesión eh, se necesita una catarsis porque parece que que despidieran a más de 4.000 periodistas en un año no ha sido suficiente catarsis para el sector y, y entonces eh, eh, se sigue o sea cuando dicen claro es que hay que tener una empresa detrás para investigar y no sé qué no el periodismo es un compromiso y lo haces porque quieres y si no haberte dedicado a otra cosa eh, hay gente que tiene muchísima mejor posición eh, que yo el jefe de informativos de la sexta o el jefe de investigación de la sexta o eduardo estaban muy restienta que tienen su sueldo fijo o tal y no están haciendo periodismo de investigación entonces eso no no eso es otra de las cosas que he aprendido o sea el periodismo es compromiso es más el periodismo de filtración que decíamos antes no al final la tele es hacer un ruido mediático y lo que tú decías te pongo una querella luego resulta que la retiran pero de eso ya no se habla no o sea es generar constantemente eh, supuestas eh, supuestas noticias titulares y eso claro eso eso hace años que es así pero desde que la política se ha convertido en espectáculo también en televisión eh, con programas como La Sexta Noche, Al Rojo Vivo, o sea, estos programas creo que al final tienen ese ingrediente, ¿no? De, bueno, Al Rojo Vivo es más un partido de fútbol, pero... pero <risa> ¡Ah! ¡Minuto y resultado! Bueno, en fin. Quiero decir que eso... <risa> Yo a mí no me contratan más en La Sexta, ya después de esto. <risa> ¿Tú todavía eres conmigo, María? No, vale, pues. <risa> pero bueno, <risa> quieren periodistas críticas, ¿no? Pues venga. <risa> bueno, siguiente, que me lanzo. Que ya es la una, me parece, que va a ser casi la una. ¿Qué hora es? A una. Ya teníamos que terminar.